A pesar de tus fragilidades, sí hermano, hermana, el Señor te ha llamado, te ha invitado a asumir un compromiso misionero, un compromiso en tu parroquia, a la vida sacerdotal, a la vida del diaconado, a la vida religiosa, al compromiso como laico en la parroquia y en comunidades. A pesar de tus fragilidades, el Señor se fijó en ti. Y por eso hay que decirle gracias, Señor, porque a pesar de mis fragilidades, tú me has llamado a comprometerme y a ser misionero para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje de salvación. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.